Bueno, ¡ah! Estoy aquí con mi bicicleta. Le, le voy a quitar los pedales Speedplay de titanio. Mira que pedales más chulos. Llevan conmigo un montón de años. Me han ido estupendos. Mira, con un peso total de 84 gramos. Y le voy a instalar a la bicicleta los pedales Speedplay eh, Wahoo con potenciómetro. Potenciómetro solamente en la biela izquierda. Eh, en el pedal izquierdo. De 84 pasamos a... Mis A ver el normal. Mis Hala, con, con lo que me gusta aligerar, mis 10 Importante, siempre los pedales un poquitín de grasica, ¿vale? la rosca de los pedales. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Estoy apretando bien o no? Sí, adelante ¿no? Claro Mira, sí, mira hacia cómo hacia se adelante, vuelve loco Se adelante Ahí ¡Hala! Ya estoy potenciado ¡Hola amiguitos! ¡Hola, muy buenas! Hoy os vamos a presentar los que posiblemente sean los mejores pedales para bicicleta de carretera ¡Del mundo! Los Wahoo Speedplay Hace algún tiempo preparamos un vídeo con la explicación de las diferentes formas y los diferentes pedales. Pero hoy os traemos en profundidad toda la gama nueva de Speedplay. Wahoo compró Speedplay hace unos un par de años y han renovado todo lo que serían los pedales. Yo llevo utilizando los Wahoo desde hace por lo menos 10 años y me han ido de maravilla. Muchos de vosotros conocéis los pedales Lu. Que son los más habituales, no los, que conozco. los que inventaron los pedales. Toma para ti. Sí. Los pedales Shimano que son los que últimamente se están montando en todas las bicicletas de carretera nuevas. Pero tenemos por aquí los. Wahoo. <risa> los Wahoo, en sus diferentes versiones. Estos de Wahoo tienen un montón de gama de pedales, basándose en la misma plataforma. Esto funciona al revés. Así como en Caras Look o Shimano tenemos la cala en la zapatilla que es completamente rígida y es el propio pedal el que abre y cierra el muelle, en Wahoo funciona al revés. Lo que sería la parte fija de la cala es el propio pedal y luego tenemos la cala que es donde, debajo de la zapatilla, que es donde está el muelle. Guapas las zapatillas Spiugue, eh? las Profit del modelo 2022, exactamente, más ligeras y más rígidas que en modelos anteriores. Eh, ya habéis visto, ya me he puesto la cala de la zapatilla izquierda Y ahora me va a poner la calica en la zapatilla derecha Entonces estos pedales Speedplay tienen un pequeño adaptador Una chapa adaptadora de ¡Ah! estos tres tornillos Que se coloca como si fuera una cala normal, tanto de Shimano como de Look. Esto hay estudios biomecánicos que, que te dicen en qué posición tienes que llevar las calas Pero yo como soy así, pues me las pongo a ojo ¿Algún día me iré a hacer el estudio biomecánico, qué, Inmaculada? ¿Tú qué piensas? Pero no dices que no te gusta eso No lo sé, soy un poco reacio al estudio biomecánico ¿No? Pero para poder dar una opinión hay que probar hay las que cosas Hay que probar las cosas, Correcto. exacto Una vez que se coloca la cala, se coloca el protector, el adaptador Y ya encima lo que es la propia cala, lo que es el propio muelle Este, este muellecico es el que te va a sujetar en el pedal Y lleva estos dos tornillos para regular la, el ángulo de inclinación y el movimiento Estos torrillos hay que apretarlo bien, ¿eh? Hacen como clic, conforme vas apretando te va haciendo clic, clic, clic Entonces hay que apretarlos bien fuertes Bueno, y una vez que ya está montada la cala Se le pone el protector para andar mejor Entonces esto se coloca ahí, se coloca ahí y se coloca ahí Y ya tenemos las calas ¡Ah! perfectamente montadas solo falta, darle caña al potenciómetro la entrada de gama son los Speedplay Play ¿Cuánto valen? 1,49,99 149,99 se diferencian porque el eje hey. es eh, un poquitín más normal, no es de acero como los siguientes de la gama realmente el cuerpo del pedal es lo mismo y lo que cambia es el eje me Estos son los siguientes Son los cero La diferencia de precio es bastante grande 229 ¿Con? El eje es de eh, acero mucho más fuerte Acero stainless que lo llaman Y, y bueno, bueno se bien. supone que esto no tiene ningún tipo de mantenimiento esto es, Este eje y este pedal se podría decir que dura para siempre por Siempre por siempre por último, tendríamos los de titanio. Que son los que llevo montados en mi bicicleta y serían prácticamente iguales, pero con el eje de titanio más ligeros. Con un precio de 499 euros. No me sale muy mal. Pero recientemente han sacado los Wahoo Powerlink. Estos pedales se podría decir. Que son los mismos, pero con potenciómetro. Con esto puedes saber la fuerza que ejerce sobre el pedal. En el cuenta kilómetros te aparece todo el rato el, los vatios que estás moviendo. La fuerza que estás haciendo sobre el pedal. Están las dos versiones. En los dos pedales el potenciómetro o solamente la izquierda. La versión con solamente potenciómetro en el lado izquierdo son 649 euros. Con potenciómetro en los dos lados, 999 euro, 1000 euros. ¡Mil euros! ¡Madre vale, para eso tienes que tener un billete de 100! Sí, bastante billete de 100. Estos pedales, al llevarlo del potenciómetro, son ligeramente más anchos que la versión normal. Oh, oh. ¡Madre, me están liando los pedales y ya no sé cuál es cuál! <risa> es y ahora vamos a aprovechar la ocasión y el momento para hacer un inversing walking, se llama. <ríe> Yo con el inglés me llevo bien, ¿eh? Tengo aquí preparada el, el cazo y tengo aquí preparadas las cadenas. Mira, mira, estaba aquí sacándose como si fuera un jamón. Entonces, la cosa consiste en lo siguiente. Yo cojo un pedazo de trozo de cacho de cera y la meto en la olla. Y lo dejamos derretir Vamos a bajarle un poco el volumen aquí Que me parece que está muy muy muy fuerte ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? La cera que voy a utilizar es la de La de Absolute Black Aquí nuestro amigo de ViciLab Decía que utilizaba otra cera Que esta no le gustaba mucho Pero bueno, la cosa es probar A ver, igual a mí sí que me funciona bien Ahí, ahí, a fuego lento. Ahí, ahí, ahí. Ya está derretido. Bueno, el procedimiento este de engrase de la cadena consiste en desengrasar completamente, completamente, completamente, muy, muy, muy limpia la cadena. ¿Vale? Entonces la dejamos sin ningún resto de grasa, de aceites ni nada. Derretimos la cera y sumergimos la cadena aquí en el acero. Ahí. Esto se supone que tiene que estar sobre unos 90 grados o algo por el estilo Según le indica el fabricante Entonces cuando metemos la cadena que está más fría La temperatura de la acera como que baja un poco Y hay que mantenerlo durante un rato Dándole vueltas, moviéndolo, dándole vueltas, moviéndolo, dándole vueltas Y cuando ya lo hemos tenido un ratico, ahí a fuego lento, ya apagamos Y lo vamos a ir dejando secar y la colgaremos la cadena para que se solidifique toda la cera y me vas a grabar, llevo aquí dos horas aquí con el cazo, con esto ya apagado y esto sigue estando líquido, eh. esto no se queda duro no lo sé, no, esto, esto yo no lo veo, yo no lo veo nada claro, ¿eh? lo veo más bien oscuro, mira mira échate, échate un trago, toma es que el chocolate negro se queda así <ríe> hostia, igual me he equivocado, y me he puesto una tableta de chocolate en vez de la cera y ha cogido, mira, mira, mira, ya se está quedando solidificado. Mira, mira, mira, que los pegotes que se está echando. Entonces yo creo que ya es cuestión de, de colgarlo, porque... ¡Uah! ¡Qué asco! Sí, yo creo que sí. ¡Uah! ¡Qué puto asco! ¡Cuida! Ahora <risa> colgarlo. Vaya, asco, que me parece que lo tenía que haber sacado un poco antes. Bueno, la cosa es... Es, es, probar. O sea, el primer día no te saldrá bien, pero luego no... Ahora va, pero, la siguiente desoblado, cadena. Desde el Ya. Ya voy. Ya voy. No me estreses. Pegotazo, me salí. Y dicen, y dicen que esto es más limpio, más limpio que el aceite. Un huevo, esto es una guarrada, esto es chapapote tú. ¿Sabes lo del prestige? Vamos a calentar, vamos a calentar otra vez y hacemos la segunda hornada. ¿Qué tal vas? ¿Colga jamones? <ríe> bueno, ya, ya parece que terminando, esto se está secando, da, deja un tacto muy raro O sea, la cadena lo primero está hecha una mierda, luego eh, le tengo que pasar un trapo para limpiarla Y la cosa es que deja un tacto raro, que tocas así la cadena y luego tocas así las manos Y ostras, parece como que sí que... ya verás ya Mira, tocas así, ya te tocan los dedos y parece como que estén los dedos lubricados, ¿verdad? Hmm. Entonces parece que funciona, pero hombre, te ha dejado, me ha dejado la cadena hecha un puto asco. Aquí va a empezar a salir... No, pero está, está bien. Sí, sí, mira, suave, todos los eslabones con pegotes de, de cera entre medias. Se supone que con este procedimiento las cadenas te duran... Cuatro veces más Y se supone que no cogen porquería No cogen, no cogen suciedad Esto es Esto lo vi en el vídeo de Bicilab eh, Lo dijo Antonio Que era la solución definitiva El engrase de las cadenas y mantenimientos y demás No lo sé, habrá que probarlo Cargar los cambios electrónicos Cargar las luces, cargar el radar, cargar el Garmin Y ahora, otra tontada más que cargar, los pedalicos ¿Y esto cómo se pone? Que suena roto esto ¡Ahí va! ¡Madre! Otra tontada más que cargar Vaya forma de estrenar los pedales Los pedales, las zapatillas y todo Ay, Dios mío Está chipeado, eh Bueno, poco Venga, vamos para adentro ¿Qué tal? Luego, mision de la biomecánica Bueno, las zapatillas se notan bastante más rígidas eh, Hace falta que se adapte el pie un poquitín, pero muy bien eh, los pedales son un poquitín más altos y al estar un poquitín más altos me he encontrado ya un poco más bajo Entonces me tengo que subir el sillín más de 3 milímetros Por lo demás todo muy bien y tengo mucha potencia 200 vatios de media, 200 vatios